Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Tal como habíamos prometido, tenemos con nosotros al dirigente local de la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Vamos a tratar diferentes temas relevantes en esta última semana, a pocos días de finalizar el año 2021, un año que a nivel político ha estado matizado por numerosos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la corrupción, y los sometimientos en los diferentes casos que ha establecido la Procuraduría General de la República, llámese el caso Antipulpo, el caso Operación 13, son múltiples operaciones la, que va. creo que el mar resulta pequeño sí, para sí. tantos casos que se han ventilado en la República Dominicana y que tienen que ver con la corrupción. Buenas tardes. Buenas tardes. Joan entrevistando la alumna hoy, está entrevistando al profesor, ¿eh? Para Buenas mí tardes. es un inmenso honor compartir contigo este, este ratito. Tengo un compromiso en Villarriba para ti a las 2 de la tarde, pero no podía decirte que no. no. Estaba esperando esta entrevista contigo. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. Todos <risa> quieren venir para un acá. Un saludo señora. a toda la población. Bien. Hay muchos aspectos, tal como establecía en, en la introducción de esta entrevista, pero quiero iniciar con... El partido, o sea, la FUPU, Fuerza del Pueblo, para que la gente entienda que esas son las siglas de, de la Fuerza del Pueblo, la FUPU. La FUPU. Primero usted estaba en el Partido de la Liberación Dominicana y pasa a la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo ha sido esa transición, que me imagino que ha estado matizada por muchos trastornos? Bueno, fue? mira, la situación comenzó a finales del 2016, 2017. Nosotros comenzamos a observar la conducta que se venía aplicando desde el gobierno de Danilo Medina, el expresidente de la República. Y fuimos observando. Yo recuerdo que en el 2017, una comisión del Comité Político, encabezado por Carlos Marante Baré y, y Bautas Roja, estuvieron en la ciudad agropecuaria. Y en ese momento yo manifesté que el PLD se había convertido en un partido de falda y de sector financiero. Un concepto duro, Dios mío. pero para mí real en ese momento. ¿Por qué? Porque las megadivas ganando 200, 300 mil pesos, mientras los compañeros pasando hambre sin un centavo. Y, y, y bueno, Aguayo es un ejemplo de tu oriunda. Mi tierra. Y entonces, eh, comenzaron de alguna manera la desavenencia. Hay que decir, Joan, que Danilo Medina, desde que llegó al poder en el 2012, se propuso eliminar políticamente a Leonel Fernández. Esa es la verdad. Y para eso sucedió lo, lo, el tema del de baúl lleno de factura, el caso de Quirino, los juicios populares, hasta que eso culminó el día 6 de octubre, cuando impidieron que Leonel Fernández fuera el candidato a la presidencia por el PLD, haciendo todas las diabluras que están ahí y nadie puede negar. Y entonces ya yo estaba trabajando al lado de Leonel Fernández. El día 10 de, de agosto de 2018, en el Club Mayorista, yo hice una actividad, repletamos eso y, y ahí yo decidí apoyar a Lionel a partir de ese momento. Lamentablemente, lamentablemente el PLD que cumplió 48 años el miércoles pasado, el día 15 de diciembre, ese partido ha ocurrido una especie de autofagia. ¿Pero no se sintió en el aniversario del PLD ¿no? noviembre? No, no, porque no puede actividad? salir a la calle. ¿Por qué? Bueno, por, por la misma situación. ¿Pero cuál, es, ¿Cuál es la situación, profesor? Bueno, ¿Cuál es la situación? ese mismo tema, el tema que tú acabas de señalar, el tema de, de la corrupción, tú lo acabas de decir. Yo no sé si que hay un biólogo en, en, la, en, en, la, en la, la, la Procuraduría General de la República, pero es largo, antipulpo, coral, ¿verdad? Eh, sí. Todos esos temas... Es tan seriamente afectado el, el PLD, incluyendo su cabeza, que es el compañero, el ex-compañero Danilo Medina. ¿Ya no, ¿No es persona? compañero entonces? Ya no, es no, compañero, no somos ¿no? compañeros porque él pertenece al Partido de la Liberación Dominicana y yo a la fuerza del pueblo. Pero no se mantiene algún vínculo, esa amistad, que porque Nosotros, recordamos que Danilo vez, Medina, cuando llegaba a San Francisco de Macorís, una de las principales residencias que visitaba era la suya. Así es, pero yo fui al Palacio en el 2016, a final de 2016, y no volví a tener contacto más con, con ellos. Lo encontré en una actividad que hubo en, en la Casa Nacional de, la, del Partido de la Liberación Dominicana, y nos saludamos, pero no pasó de ahí. Un saludo de cortesía. Se sintió excluido. En los personal yo tengo ningún problema con él, pero hay una situación ¿Se sintió muy difícil excluido dentro del PLD que decidió pasar a la fuerza del, del pueblo y seguir a Leonel Fernández? Eh, caso mío. Mira, realmente el, el PLD prácticamente ha cumplido su ciclo histórico. ¿Cómo? Después de 20 años de ejercicio de poder y que Danilo se encargó de segregar los 8 de él con relación a los 12 de Lionel, pues es una situación que el PLD hoy está sufriendo la consecuencia de sus acciones. ¿Tiene Lamentable. posibilidad el PLD, entiende usted que tiene el PLD posibilidad de regresar al poder en algún momento? En esta etapa no. En algún momento uno de la historia no puede decir, pero... ¿Lejano o cercano? Yo, yo diría que lejano, porque realmente para tú llegar a poder necesitas dos cosas. Un partido fuerte, y el partido se está prácticamente destruyendo cada día con esta situación, y un candidato potable. Y el PLD no tiene candidato. Pero y Abel Martínez. No, Abel está haciendo pinino Mira, llegar en este país a la presidencia de la República es, realmente son figuras que alcanzan esos espacios, con esa situación que tiene el PLD en este momento afecta a Bel, afecta a Margarita, afecta a todo el que apire. Y ellos tienen grandes dificultades inclusive para salir a la calle. Yo prefiero, Joanny, hablarte de la fuerza del Prof pueblo. Profesor, profesor, mire, vamos nosotros a una pausa. Sí. Cuando regresemos usted me va a hablar de la fuerza del pueblo, sí. Pero también me va a decir por qué usted entiende que el PLD no puede salir a la calle. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Interesante. Ahí están los ciudadanos escribiendo a través de WhatsApp, haciéndoles preguntas a Juan José Rosario. Verdaderamente que, maestro, voy a tener que traerlo más a menudo por ah, aquí. Ese WhatsApp está activo. Mire, eh, antes de tocar el aspecto de la fuerza del pueblo, me gustaría saber cuál es su posición sobre la rueda de prensa que realizó el PLD para defenderse de lo que yo entiendo que son acusaciones de la Procur Procuraduría General de la República cuando hizo mención del expresidente de la República, Danilo Medina. Mira, Danilo Medina penalmente no puede ser encausado porque él no firma cheque, no firmaba cheque como presidente de la República. Pero sin lugar a dudas que Danilo sabía todo lo que se hacía. Hay un consentimiento. Danilo moralmente, Danilo políticamente está. Diríamos enterrado políticamente. Y yo pienso que es un error, es un error que el PLD salga a defender esa situación y a denunciar ese tipo de cosas que son reales. Los hechos son tosudos, ¿verdad? Y como decía Jenny Berenice y Camacho, bueno, nosotros decimos que la le vaya cuando tenemos los pelos en la mano. Entonces, realmente hay una realidad. Y la realidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Designar un cuerpo de abogados para que cada caso tenga su defensa correspondiente y buscar que se aplique el debido proceso. Yo pienso que debe respetarse la, la dignidad de las personas que son encausadas o incautadas. Lamentablemente hay gente inclusive que ha estado siendo mencionada de esta provincia, ¿verdad? es lamentable. Gente, una muchacha que fue inclusive mi alumna en la universidad y que yo le tengo un gran aprecio, pero, pero cada quien tiene que responder por sus hechos. Yo digo... Que lo que está ocurriendo debe servir para que lo que están y el que venga posteriormente les sirva de lesión. Eso les sirva de lesión. Y nadie se lleve para su casa lo que no le corresponde. ¿Entiende que el actual gobierno está combatiendo realmente la corrupción? Están haciendo acción en esa dirección, pero hay que ver qué hacen con los funcionarios. Porque hay corrupción por doquier en este gobierno. Están los hechos ahí, están los hechos ahí. El tema de la lotería... Recuerda que inclusive hay una vinculación entre el principal ministro de, de este gobierno con el caso de, de Jean Alain y la construcción de la, de, de, de, de, de la Victoria, la Casa de la Victoria. Un pabellón que lo construyó él. Y entonces es una vinculación. Los grandes pulpos de este país. Un grupo de gente se lo quiere llevar todo. Mientras la gente pasa hambre. La gente en la calle. La gente pasando trabajo. Y un grupo que en eso convergen, convergen inclusive de los diferentes partidos políticos, se lo quieren llevar todo para su casa. Yo no sé por qué la gente es tan insaciable, porque para qué, para qué una gente necesita mil millones de pesos para vivir. ¿Cómo está, lo va a gastar? ¿Está ajeno la fuerza del pueblo a esta realidad a la que usted hace referencia? ¿Entiende que está ajena? Está exenta, exenta de ese punto de vista. Es realmente ese es un tema que afloró después de 20 años, Sale a relucir porque Danilo se creyó que estaba por encima de bien y del mal. En el 2016, Danilo ganó, me lo dijo a mí personalmente, gané la 32 provincias, gané 158 municipios y gané los 232 distritos municipales. Y eso lo hizo de alguna manera endiosar. Pero en ese y, momento usted era parte del PLD. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero yo comencé a distanciarme a partir de ese momento porque cuando yo gané la, cuando hice, perdí la, la alcaldía, yo fui donde él en junio y le dije, presidente, yo estoy en la disposición de trabajar, tengo tiempo cual, y, y me siento con la capacidad para trabajar en el Estado. Y me dijo, sí, usted la tiene. Pero en noviembre del de 2016 me ofreció un carguito de, de quinta categoría y yo rechacé eso porque lo que yo recibo de la UAS y recibo de la Cámara de Diputados es superior a un mísero salario, Entonces, tú vas a trabajar porque estás cansado. ¿Cómo Entonces, va con la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál es la realidad del día de hoy de la Fuerza excelente. del Pueblo? Excelente. Mira, este año 2021, eso era lo que yo quería que habláramos. Este año 2021 ha sido un año de gloria para la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Nosotros hicimos un congreso constitutivo, es decir, las normas, y tú eres abogada, las normas jurídicas, las normas del partido, 17 mesas temáticas y eso concluyó el 21 de marzo. ¿verdad? Estatuto, línea organizativa, declaración de principio, desarrollo sostenible, tema mujer, juventud, el, lo que tiene que ver con la diáspora, que estamos muy bien fuera del país. Eh, y iniciamos entonces la afiliación de la población. Al día de hoy, nosotros pasamos de 650 mil personas afiliadas a la Fuerza del Pueblo. Un padrón que se entregó el miércoles pasado, el día 15, coincidencialmente el día que Pele de cumpleaños, ¿Fue a se propósito eso, profesor? No, fue la Junta de, de Terminó. ¿Coincidió eso. o fue a propósito? Fue una coincidencia. Ah, bueno. Una feliz coincidencia para nosotros. Y entonces, ese día se entregó un padrón de 648.743 personas. Y creciendo. Y la meta nuestra es llegar a un millón en marzo. Recuerda que esto se ha hecho en medio de una pandemia. Esto se ha hecho después de la muerte de Doña Yolanda, la mamá de Leonel. La muerte de Johnny Ventura, un ícono dominicano y de la fuerza del pueblo. Reinaldo Paredes, todo eso afectó. ¿Se el proceso. considera la fuerza del pueblo, y valga la redundancia, como una fuerza política en la República Dominicana? Nosotros nos estamos convirtiendo en la principal fuerza política de oposición en la República Dominicana, porque además tenemos un padrón limpio. Toda persona que se inscribe tiene que hacerlo con la fecha de nacimiento, ¿verdad? la cédula para saber qué fecha de nacimiento de las personas, porque no permitimos que nadie coja de que el padrón de la Junta es gente. El PLD tiene un padrón, tenía un padrón de más de dos millones de personas, pero realmente ese padrón se mutiló y por eso que Danilo planteó en la ley de partido político el tema de las primarias abiertas, porque no se podía hacer un padrón con, con, con el partido porque era un desorden. Entonces, hoy día, la fuerza del pueblo se perfila como el principal partido de la oposición y Escríbelo hoy, que estamos a 21 de diciembre. La fuerza del pueblo ganará las próximas elecciones. Porque este gobierno lo está haciendo muy mal. No están sabiendo gobernar. De deuda externa tienen más de 14 mil millones de dólares. Y tú dices, ¿y en qué lo están invirtiendo? ¿En qué lo están invirtiendo? Porque coger prestado no es malo. Es para tú invertirlo. Si tú coges prestado para comprar un solar, o para comprar una casa, tú lo estás invirtiendo bien. Pero si tú coges prestado para gasto corriente, eso se va... Eh, eh, como piedra eh, eh, en el mar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Apenas están invirtiendo el 6% del Producto Interno Bruto en, en, en obras de infraestructura. Por eso tú ves que las obras están paralizadas, vienen y dan Picasso y anuncian obras y no hacen nada. Y no hacen nada porque es como si estuvieran trabados en una situación. Y lo grande del caso, y yo se lo he dicho esto a algunos funcionarios: señores, el jefe del Estado de un país como este. Tiene necesariamente que actuar como si fuera una orquesta musical, que tiene que estar atento a toda la partitura. Y entonces tuve los funcionarios haciendo todo lo que le da la gana. Eso tiene que ser eh, en otra entrevista, que podríamos hablar mucho más ampliamente sobre eso. Pero la realidad, sí, es, la realidad es que nosotros no teníamos financiamiento de, de, de los fondos públicos del Estado. Eso se consiguió este año. Y ya... Estamos colocándonos en un sitial de preferencia y en la población lo que te dice la gente es Leonel, Leonel para el Vemos 24. que últimamente al parecer ya el, la fuerza del pueblo ha terminado su matrimonio cercano que tenía con el partido de gobierno. Eh, ¿Se puede hablar de que ustedes han iniciado un proceso de una oposición frontal? ¿O simplemente están elevando su posición no. en determinados casos? La realidad es que nosotros hicimos un acuerdo electoral de ese proceso. Un acuerdo a nivel municipal y un acuerdo congresual. Nosotros nos propusimos que el PLD iba a reducir su cantidad de alcaldes y perdió 45 de un tirón en, el, en marzo, cantidad. En marzo de, de 2020. Y eh, un congreso plural. Bueno, hoy la Fuerza del Pueblo tiene nueve senadores, ¿verdad?, y el PLD tiene tres. Entonces, eso es parte de un proceso. Ahora, a partir de ahí, nosotros comenzamos a construir nuestro propio espacio y siendo prudentes, porque no debemos reconocer que todo esto se ha hecho en medio de una pandemia, pues nos hemos manejado, pero la realidad es que nosotros tenemos nuestra propia identidad, somos la fuerza del pueblo y trabajamos para lograr el objetivo de llegar al poder en el año 2024. Bueno, faltó tiempo, señores. Agradecer al licenciado Juan José Rosario, que estuvo con nosotros en la entrevista principal de Meridiano Interactivo. Voy a tener que invitarlo nuevamente, profesor, para que nos amplíe sobre otros temas, pero sobre todo para que dentro de sus afirmaciones pueda desglosarnos algunos puntitos que desconocemos verdaderamente y esa radicalidad que tiene con su antiguo partido. Así es que se dice, antiguo partido. No, el viejo partido. Lo decimos el viejo después. partido, el entonces. Viejo partido. El viejo partido, el viejo partido, ya, ¿no puedo decir PLD entonces? Sí, sí, sí, claro. Ah, el viejo partido PLD al que pertenecía el profesor Juan José Rosario ahora está en la fuerza del pueblo. Entonces el PLD no tiene garantía de volver al poder. No, eh, por el momento. No. No, bueno. el PLD no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones, pero es un partido eh, destruyéndose todos los días, ¿verdad?, yo te decía que no Eso lo está salir diciendo al, no el profesor y que no pueden salir a la calle, eso lo dice el profesor. Pero es señores. así, es así porque realmente están marcados por la situación que está pasando. Yo no entendí todavía esa parte. Señora, la próxima entrevista el profesor va a decir por qué los dirigentes y el partido no pueden salir a la calle. Regresamos en breve, vamos a una pausa. Gracias profesor por estar gracias con nosotros. Gracias a ti, para mí es un placer, mi amor. Gracias igual. Y gracias a la población.